Pues como, Solidaridad. Que, ah, como que no no no o sea no no está por ayudar a los así como nosotros que venimos en ese programa pues verdad uh -huh. y, y está para ayudar a quién entonces o, o pues cuál es verdad somos? no sé <ríe> no sé <ríe> en qué pues es más bien para pues para que no nos salgamos de ese programa, ¿no? para que no tengamos oh, quizá otra oportunidad, pienso. En el cotidiano, ¿cómo son las condiciones de los diarias de los trabajadores temporales? Pensaba porque trabajabas de 5 de la mañana a 8, 9 de la noche, porque el, como te explicaba, el trabajo era muy intenso, que tenías que trabajar bastante tiempo para ganar algo y en las temporadas malas pues no ganabas y ya solo ganas para mantenerte, ¿no? ya solo ganas para la renta, para comer y como cuando uno viene para acá, tiene que mantenerse uno acá y mantener a la familia que queda en Guatemala ¿no? y eso es algo complicado, ganar, que te digo, 40, 50 dólares al día, no te va a alcanzar para tanto, ¿no? habían en, en ciertos momentos donde entre todos nos comunicábamos y decíamos que por qué no le hablábamos al patrón, que nos diera por hora, pero como siempre ellos eran muy cerrados, nos miraban como a, a esclavos, ¿no? que ellos lo que les interesaba era la, la producción y no si tú ganabas o no ganabas, eso les importaba a ellos muy poco. Si pudieras cambiar algo en el programa de trabajadores temporales, ¿qué cambios harías o okay. qué? Pedirías pues que sí, lo, lo que me gustaría es eso que nos dieran este más probabilidades de trabajar que nos eh, que nos abran más las puertas ¿no? que nos den un permiso de trabajo abierto y mejorar nuestra calidad de vida